No, no te cuesta una caballera. El pedo está así, mira, la, la, la, la, te, te voy a hacer el chile, ¿no? y, y, y te voy a decir el chile porque ya se puede decir, porque la pinche lucha libre ya está más pinche cagada que nada, ¿no? Porque no la han cuidado, cabrón, claro. porque yo, la neta, yo, por más que quiero, pues no vas a luchar contra todos esos putos, ¿no? Ajá. Con la nueva, la nueva ola y la chingada. Te ponen una polla, güey, siempre. El promotor siempre te dice, mira, hay un ejemplo, te hay 100 mil bolas para el ganador, y hay 10 mil pesos para, para el perdedor En los campeonatos no, porque allí no hay tanto pedo Pero en las cabelleras sí pierdes mucho rating Y el otro güey que te gana, gana, gana rating Ajá Entonces, este, un día me dice el güey Porque es toda la promoción que se hace alrededor de un tiro de esa magnitud sí. De perder una máscara o de perder una cabellera Sí, porque Ajá. hay, y el, y el que te gana, pues agarra más rating, ¿no? Ajá Un día me dice, eh, me dicen, bueno, nos dicen al promotor eh, a ver, pirata, este, en Puebla con Héctor Garza. Simón. Hay, hay 150 mil pesos para el perdedor y hay 25 para el ganador. Ya está bien gracias. Todo es todo lo que te dice Y bajo el agua me dicen, ¿sabes qué? Hay 50 más para ti si, si, si gana la Garza. Y dije, chingada, ya son 200, güey, ¿no? Y ya estoy luchando, güey, con Garza, pa, pa, pa, si lo tapo, güey. Y en una de esas le hago un pinche castigo y lo tapo. Y donde lo estoy tapando me está botando, güey, palo. Sintiendo miedo que lo iba yo a, a chingar, ¿no? Dice, si este güey me va a empinar, voy a perder yo, pues ni pedo. Pues, la lana ya está ahí, ¿no? Ajá. Y le digo, espérate, pinche garza, disfrútalo, güey. Si esa pinche lana ya hasta la debo, güey, no mames. Tú no te preocupes, cabrón. No, chinga a tu madre, me dice, vais a ganar, güey. Pero sí, sea, sea, sea, sea, haz de cuenta que sea prostituido este pedo, ¿sí me entiendes? Ajá. Porque antes, antes no era, no era así. Tú sacabas tu pinche sueldo en una pinche cabellera, y tal, y a toda madre. El que perdió, perdió, y el que ganó, ganó. Pero ahora ya te ponen, como que te torean como para que te